La sesión de hoy es sobre búsqueda de información. Hay varias fuentes de información a las que ustedes pueden acudir para su doctorado. Están las bases de datos, que son las que les van a dar acceso en esencia a todo lo demás. Hay revistas, hay libros. Las revistas a su vez tienen artículos y los libros capítulos. Esto parece muy básico, pero se los explico porque es común que los estudiantes confundan las bases de datos con las revistas. O sea que si tú les dices, en la base de datos, ellos piensan que te refieres a en una revista específica, siendo que una base de datos comprende varias revistas, varios libros, varios artículos, varios capítulos. No son lo mismo. Digamos que la base de datos es la grande, la revista es más chiquita y el artículo es todavía más chiquito. Hay varias bases de datos que ustedes pueden usar, pero la más sencilla, práctica y académicamente relevante que yo les puedo recomendar es Scholar.google.com o el Google Académico. Esta base de datos es muy práctica por varias razones, si ustedes hacen una búsqueda ahí van a ver varias cosas, por ejemplo van a ver el título del estudio que ustedes están encontrando y es que lo que encuentran en Escolar.google.com en esencia van a ser investigaciones científicas. Van a poder ver el título, asimismo verán, como ven en la imagen, si está el PDF o el texto completo disponible, van a ver los nombres de los autores, el nombre de la revista en la que dicho estudio fue publicado, el año de publicación, la página, parte del resumen, y muy importantemente van a ver abajito donde dice Cited by, o citado en, y un número. Este número se refiere al número de otros artículos que han citado esta publicación. Esto sirve mucho para identificar rápidamente cuáles son los estudios más relevantes en el área. Por ejemplo, si ustedes encuentran un estudio que fue publicado en 2000, en 2000 <risa> y solo lo han citado Tres personas, pues vaya, ustedes podrán saber que si en 14 años solo tres personas han considerado ese estudio lo suficientemente relevante como para utilizarlo en sus propios estudios, pues no es muy relevante. Por otro lado, si ustedes ven un estudio que fue publicado en 2005 y tiene más de 400 citaciones, pues ustedes podrán saber que es un estudio que ha sido relevante. Cuando salió esto de Scholar.google.com, hubo mucha controversia porque la gente pensaba, bueno, pero es que es Google, Google no, no hace investigaciones científicas, no está en academia, no puede dar información fidedigna. Eso era antes. Ahora ya sabemos que Scholar.google.com es tan buena o mejor como otras bases de datos especializadas. Y no se los digo por decirlo se han realizado estudios en los que comparan los resultados, los artículos que arrojan diferentes bases de datos, y han encontrado que Scholar.google.com es al menos tan buena como las demás. En Scholar.google.com, que me van a escuchar repetir esto mismo muchas, muchas, muchas veces, Scholar.google.com, Scholar.google.com, Scholar.google.com, porque es uno de los temas centrales de esta sesión, Van a poder encontrar fuentes confiables. ¿Cómo van ustedes a identificar si una fuente es confiable o no? Bueno, tienen varias características. Por ejemplo, tienen un autor. Eh, segundo, tienen uh, el respaldo de una institución académica. Y tercero, casi siempre, pero no siempre, están publicados en una revista científica. Y digo casi siempre porque a veces están publicados en libros. Por ejemplo, como ven en la imagen, ustedes tienen el título y abajito dice Ignacio Montero, que es el autor. Abajo de eso dice Universidad Autónoma de Madrid. Esto implica que Ignacio Montero y Orfelio León tienen el respaldo de una institución académica, por lo cual es un poco más fidedigno a que si no lo tuvieran. Asimismo, acá arribita van a poder ver el nombre de la revista científica en la que este artículo fue publicado que en este caso es la International Journal of Clinical and Health Psychology. Estas tres características les dan un buen indicio de que es una investigación seria. Asimismo, las fuentes confiables incluyen referencia que casi siempre se encuentran al final. Y un tip, casi siempre las fuentes confiables están en PDF. Realmente no sé por qué, pero casi siempre es ahí. Así, perdón. Les recomendaba yo scholar.google.com porque no sé si alguna vez han entrado a las bases de datos de la uni. Para que ustedes entren tienen que entrar a uanl.mx, de ahí le dan clic a donde dice bibliotecas, de ahí le dan clic a donde dice bases de datos y luego del lado derecho van a tener el acceso a bases de datos por área temática. Si se fijan, de entrada ahí ya son muchísimos más pasos que los que ocuparon para buscar sencillamente en scholar.google.com para ver las bases de datos de la uni son muchos clics, muchos pasos, y si no están dentro del campus, es muy probable que les vayan a pedir usuario y contraseña, que en realidad no sé dónde se consigue. Probablemente en la biblioteca. Pero bueno, en fin, igual es bueno que conozcan los recursos que les provee la uni. En general, yo busco todo en scholar.google.com, y si a algo no tengo acceso, entonces ahora sí ya busco, busco el acceso a través de alguna universidad. Y les tengo una pequeña actividad que van a poder encontrar en, en su curso en línea. La actividad es que me digan cuántas bases de datos tiene la UNI en las siguientes áreas. Ciencias de la salud, ciencias sociales, educación, artes y humanidades. Les puse estas tres áreas porque psicología normalmente la ubican en estas tres áreas. Entonces para hacer la actividad ustedes simplemente entrarían a uanl.mx de ahí le darían clic a donde dice bibliotecas, después a donde dice base de datos y en el lado derecho tienen las áreas temáticas. Entonces si ustedes le dan clic a ciencias de la salud, por ejemplo, o en la imagen está ciencias sociales, van a ver las listas de bases de datos a las que pueden ingresar para encontrar artículos que les sirvan. Entonces lo único que tendrían que hacer ustedes para la actividad es contar cuántas bases de datos hay dentro de cada área temática. Otra base de datos que les quiero recomendar hoy, les va a servir mucho, sobre todo a aquellas personas que batallen un poquito con el inglés. Esta base de datos se llama Cielo, Scientific Electronic Library Online. Si ustedes entran a cielo.org.mx van a poder ver esta base de datos y lo que tiene de ventaja es que comprende investigación realizada en América Latina y España, esto quiere decir que casi todo está en español. Eh, por cierto, scholar.google.com también busca dentro de Cielo, pero les va a dar investigaciones que están en inglés también. Si solo quieren buscar en español, entren a Cielo. En general, casi todo es bastante fidedigno. Otra opción es cycline.org. Cycline.org es una base de datos de revistas, esto quiere decir que aquí van a encontrar solo los nombres de las revistas y ya ustedes tendrían que hacer la búsqueda directamente en la revista. si se fijan todo esto es más largo que simplemente entrar a scholar.google.com. pero yo les doy opciones para que ustedes seleccionen lo que les parece mejor en cycling.org ustedes pueden buscar por tema todo es de psicología, esa es la ventaja de cycling, todo es de psicología desde el lado izquierdo van a ver un cuadrito donde dice Search Journals, o sea, buscar revistas, y abajito dice By Subject por Tema. Si ustedes le dan clic ahí, van a poder buscar las revistas que se relacionan con educa eh, psicología del aprendizaje o con psicología del adulto y otras cosas. Y tienen una actividad. Todas estas actividades están en su curso en línea y todas valen un punto. La actividad es que ustedes me tienen que decir qué área de la psicología cuenta con más revistas científicas según cycline.org. Entonces, si ustedes entran a cycline.org, le dan clic a donde dice By Shop, escogen pues cada área, ahí les va a aparecer un número de cuántas revistas hay dentro de esa área. Díganme cuál es el área que más revistas tiene. Finalmente, así como les acabo de mostrar bases de datos como scola.google.com, cielo.org.mx y siteline.org, hay muchas otras. En general, yo me voy por la primera, scola.google.com, pero vaya, pueden revisar cual, cualquier otra. Está la que es de la UNAM, está de revistas, está DOA que es el directorio de revistas de acceso abierto. Cualquiera de estas bases de datos les va a llevar a investigaciones serias.